Varios diablitos y un toro visitaron la sede central de la Universidad de Costa Rica. Se trató de una de las principales expresiones tradicionales borucas, Cabru rock o el juego de los diablitos recorrió algunos puntos de la UCR en el inicio del festival Paréntesis Espacio de Danza 2023. El grupo cultural Khan, Rostros de Piedra, le dio vida a esta simbólica representación de la conquista española y la resistencia de los pueblos indígenas. Nos organizamos como pueblo, siempre con, la, con el compromiso en, entre todos, todos los muchachos de, de, de hacer una buena representación, eh, eh, porque como se sabe, ¿verdad? es la, un ele, uno de los elementos culturales muy importantes de, de, de los borucas, o, o es el elemento más representativo de la etnia boruca. Se, hace, se realiza todos los, los, los cambios de año, el, inicia el 30 de diciembre a medianoche, con el nacimiento de los cabruró y eh, se, se realiza a 31 todo el día primero y el 2 de enero terminan la tarde con la muerte, eh, la quema del samán que es el, en este caso el toro que nos representa esa parte que nos, que nos sentimos muy identificados con, con el pensamiento de que, que a pesar de todas las adversidades que, que los pueblos, bueno el pueblo de Boruca hablo como Boruca pero yo sé que podemos decir todos los pueblos eh, originarios o los pueblos aborígenes han tenido muchas adversidades y a pesar de todo eso, hemos mantenido la mayor parte de nuestros elementos culturales que conforman la etnia de cada, y la identidad de cada pueblo. En el juego de los diablitos, vemos a los indígenas como cabrú o diablitos que enfrentan a los conquistadores españoles, representados por el toro que los ataca. Esta es la séptima edición de Paréntesis, Espacio de Danza, organizado por Danza Universitaria y está dedicada a las danzas de los pueblos y territorios indígenas costarricenses. Y para nosotros ha sido muy eh, especial, es muy importante que conozcamos en el ámbito académico todos estos conocimientos, estos saberes ancestrales que de alguna manera han quedado ¿verdad? un poquito fuera de, de, pues de la misma ciudad universitaria y, y ha sido importantísimo traerlo, traerlo aquí adentro y re, reflexionar al respecto de su legado, de la diversidad cultural de nuestro país y que es nuestra cultura también y que a veces la, mucha gente la, la desconoce. Gracias a los enlaces y a las vinculaciones que la universidad tiene con las, con las comunidades, hemos podido organizar las diferentes agrupaciones, que eso incluye el transporte, el alojamiento y la alimentación de estos grupos. ¿verdad? Entonces, gracias a, a ya estos proyectos existentes, hemos podido ir contactando las diferentes manifestaciones o agrupaciones culturales que vienen de los diferentes territorios. Además de muestras de danza contemporánea y de pueblos originarios, se prepararon talleres y una exposición y y venta de artesanías indígenas en la Plaza de la Autonomía. El Festival Paréntesis inicia eh, con sus presentaciones en el escenario, a partir del día hoy, miércoles, y jueves y viernes, a partir de las 5 de la tarde, grupos estudiantiles y comunales, y a partir de las 6, grupos profesionales. Y también tenemos una feria de artesanía, jueves y viernes, donde podremos apreciar y comprar y adquirir todos los productos y artesanías de estos diferentes pueblos indígenas, jueves y viernes en la Plaza de la Autonomía. Para desde la U, 15 UCR reportó Gabriela Pérez. Uh.